Hoy hablamos de la actualidad, hablamos de energía y lo hacemos con los profesionales del sector. Aquí, Carlos, que lleva ya muchos años una empresa, bueno, de muchísimos años, aquí en Marbella, que todos conocen, me imagino, ya solamente por la electricidad, sino también por las placas solares, que está ahora en auge, que tenemos muchas preguntas, queremos saber muchas cosas y lo que le preocupa también al cliente, no sé si es óptimo para todas las personas. Ahora, Carlos, nos lo va a explicar todo. Buenos días, Carlos. Buenas tardes, Elena. Bueno, que esto está de auge, la gente y más ahora con la subida de la luz, todo el mundo poniendo placas solares, no sé si… Bueno, vamos a hablar primero de las placas solares en sí, ¿no?, que cómo se trabaja con ellos y que cuántas las personas y todo el mundo puede tener en sus casas eh, placas solares. cuéntanos un poquito eh, cómo funciona. Pues sí, pues ahora mismo es la novedad, eh, lo que estábamos esperando hace ya 10, 12 años, que fuera el boom de, de 2010 más o menos. ...ya por fin han dado un poquito más de libertad... ...con ese impuesto, el famoso impuesto al sol, lo quitaron... ...y entonces pues, pues aquí estamos con el, con el follón... ...que tiene esto ahora mismo, pero vaya, es una locura... ...pero todo muy bien, sigue subiendo a la luz... ...entonces cuando ahora mismo sale bastante rentable... ...el tema autoconsumo, lo que hacemos es ofrecer al cliente... ...autoconsumo en todas las viviendas que se puedan... ...no todas porque tenemos solo zonas de edificios... ...zonas comunitarias y demás, pero el 90% de vivienda... ...se puede hacer... Y lo que hacemos es ofrecer siempre autoconsumo y con eso lo que hace es en ese momento eh, autoconsume su, um, la energía generada en ese momento. Nuestro lema de Carayla la 21 en este caso es genera tu propia energía y entonces con lo que hace es, eso es gastarlo. Lo que no. Lo, ...lo vierte a la red... ...y te hace una compensación de excedentes... ...y así ya tienes tú... ...tu descuento en tu factura y demás. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes... ...que te hace el usuario, no?... ...el cliente que quiere... ...pues poner sus placas, no?... ...¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Que te hacer? Pues eh, normalmente... es ...cuántas necesito, he visto en internet... ...he leído, me han comentado... ...y nosotros hacemos un estudio personalizado... ...gratuito... ...totalmente con práctica realizada... Con, con este año hemos superado más de 5.000 metros cuadrados de, de superficie instalada. Entonces, con, directamente con plástica de cliente, mira, tenemos este cliente con el que ya tiene esto, esta posibilidad de esto, a ti te va a funcionar esto. Y es cuando el cliente automáticamente acepta. ...diferente tipo de placa, hay diferencia de una y otra... ...sí, nosotros estamos trabajando con, con tres potencias... ...450 vatios, 550, hasta 655 vatios... ...¿por qué?, porque dependiendo de la superficie... ...donde vayamos a instalar, montamos una, montamos otra... ...depende de los requisitos que quiera el cliente... ...o qué superficie tengamos para trabajar... ...vamos jugando con ellas... ...simplemente lo que hacemos es siempre... ...al final calcular la potencia final que necesitamos... ...y eh, hemos visto las placas cuando están puestas y tal... ...que unas las vemos de una manera... ...otras de otras ...¿dónde hay que enfocarla?... ...¿cómo hay que realmente hay que poner en las plantas?... ...realmente no hay un sitio perfecto... ...hay que adaptarse al sitio... ...entonces pues por ahí jugamos con la combinación... ...que mejor podamos hacer... ...hay tejado, la estructura perfecta es... ...30 grados, orientación sur... Eh, ...que no haya ningún obstáculo por delante... ...pero claro, eso es muchas veces inviable... ...entonces nos adaptamos si es suroeste, noroeste... ...dependiendo la capacidad del cliente... ...de cómo lo va a utilizar... ...también es muy importante, las horas de uso... Entonces cada, cada cliente se adapta a lo que tenemos y a lo que necesitas. Un tema muy importante es las subvenciones. ¿Cómo se gestiona? Lo gestionáis vosotros también, porque vemos que la Junta va a dar y tal, es que Parece ser que era más que hay ahora mismo ayudas para, para las placas, ¿no? Cuéntame un poquito cómo funciona. Yo, desde que empezamos este proyecto de Carayla 21 de hace dos años, usted eh, por ...por no, por nada, nada de subvenciones, nada de ayudas. Hay plan de incentivos, de juntando lucido en una parte, el descuento de IBI en muchos ayuntamientos muchos ayuntamientos sí te dan, por ejemplo, Marbella te da un 25% durante cinco años, un descuento de IBI, una cosa bastante buena. Ayuntamiento de Málaga da un tanto por ciento, este pone otro, Coin nada, venaje de momento tampoco. Entonces. Cada eso sigue sí un plan bueno de ayuda. Subvenciones, todo es humo. Yo todavía, te digo, como hemos dicho antes, hemos montado muchísimo, muchísimo, y todavía no conozco a nadie, todavía, que haya cobrado ninguna subvención. Lo siento, pero nosotros no hicimos esa política. Hicimos la política de, de coger con precios más competitivos, no olvidamos subvenciones y asequible a cualquier bolsillo al final. Eso está muy bien. Carlos, cuando no hay sol, ¿cómo funciona? ...pues simplemente pues tú gastas tu, tu luz normal... ...pero claro, si sobredimensiona un poco tu instalación... ...lo que hace es eh, tener un poquito más de, de luz digamos de sobra... ...para la compensación de excedentes... ...la legalizas con la compañía... ...eso igual, la, la compañía te, te la paga un precio... ...que tú negocies con tu comercializadora... ...pero al final siempre sale rentable... ...porque lo que te hace es, no tienes soles de noche... ...y lo que te hace es tirar digamos de lo que te ha sobrado de día... ...entonces te hace una compensación de excedentes". Mm -hmm. Bueno, Carlos, otra de las preguntas que te quería hacer, porque claro, este sector es muy amplio y yo no sé cuánto tiempo dura una placa solar. Y, y bueno, pues también estaba muy interesado en saber su mantenimiento. Sí, pues sí, pues la novedad de este año que hemos lanzado es la limpieza y mantenimiento preventivo, el tema de que la, la placa final necesita mucha limpieza, cuanto mejor limpieza, mejor rendimiento. De tenerla, que crees que está limpia, a, a estar limpia de verdad, hay un 15 o 20% de rendimiento mejor. Entonces este año ya tenemos la novedad de, de, de limpieza, una máquina especializada en limpieza, unos tratamientos que le vamos a dar especiales para limpieza y eso a cualquier instalación que sea fotovoltaica, sea instalada por nosotros o de otro cliente que la tenga, ...se vamos a, a dar ese servicio. Y aparte después, garantía de una placa, rendimiento. Una placa normalmente está dando de 15 a 20 años, rendimiento 100% y a partir de 20 años, 30 años, baja el rendimiento un poco, a un, un 80%. Entonces están dando garantía prácticamente un, de 30 años. Entonces es algo que, que sabe muy rentable. Que dentro de X años esa placa va a ser obsoleta. ...pues seguramente sí, porque esto está avanzando tan rápido... ...que todos los días hay algo nuevo... ...pero bueno, eso no es algo preocupante... te está dando una garantía de 20, 30 años... ...entonces algo bastante, bastante conseguido. ¿Y en cuánto tiempo hemos amortizado... ...lo que hemos pagado por la prueba, cada, vez más, o menos, cada vez más o menos, Pues yo siempre digo, más digo más más amortizado? yo siempre digo lo mismo, amortizado... ...amortizado normalmente un año y medio, dos años... ...pero realmente lo que hay que hacer es siempre es hacer una inversión... ...y decir, una vez que salimos nosotros por la puerta... ...ya empiezo a pagar menos... Y hay que, mentalmente que psicoló psicológicamente, mentalmente, hay que pensar un poco de que, de que eso no es un, una, pequeña, una pequeña inversión, pero automáticamente tu factura, está si estás pagando 100 euros, la veas a pagar 20 euros, la ves a pagar 8 euros, 10 euros, 30 euros. Entonces eso es cuando tú te olvidas de lo que has pagado. Eh, rentabilidad, cuanto más grande sea la estación, más, más rápido se amortiza. ...esto te digo, nosotros salimos por la puerta... ...automáticamente ya se queda funcionando... ...y ya ahí estás ya amortizándolo radicalmente. Tenía mucha lista de espera... ...o sea, por ejemplo, una persona que quiera contratar ya... ...bueno, no sé, los pasos a seguir... ...primero me imagino que haréis un estudio... ...ahora tú me lo, me lo uh -huh. vas a explicar... Y, ...y cuánto tiempo habría que esperar para ponerla. Pues ahora mismo, el día de hoy... ...tenemos el equipo montando prácticamente todos los días... ...también estamos con la, la, la climatológica... ...también tenemos que depender de ellos... Estamos haciendo cuatro y cinco instalaciones semanales, estamos prácticamente a full, pero no hay ningún problema, una vez que se hace el estudio, se llama cliente, se hace un pequeño estudio, se revisa, se llega a un acuerdo y en cuestión de una semana, diez días, 15 días máximo se queda instalado. Nosotros, la instalación nuestra, el 90% de instalaciones se hacen prácticamente en el día, va el equipo formado por cinco, seis, cuatro personas a montarla y hasta este no termina, no se viene normalmente. Bueno, ¡Qué maravilla, Carlos! Me alegra mucho venir aquí a hacer esta entrevista, e informar a nuestros telespectadores y aprender un poquito más de todo el funcionamiento y de lo que sirve estas placas que está en auge hoy día. Pues muchísimas gracias por atendernos y nada, vamos a quedar para poner las placas. <risa> gracias, Carlos. Muchas gracias. Genera tu propia energía de manera fácil, económica y rápida con Caraila 21. Elige tu kit de placas solares y nosotros te la instalamos. Aprovecha la energía del sol a coste cero, precisamente en las horas más caras de las compañías eléctricas. Te asesoramos sin ningún compromiso. Más de 40 años de experiencia en instalaciones eléctricas en Marbella. Energía limpia y económica al alcance de todos. Consultanos en caraila21.es o en el 633 229 603.